el grafógrafo a Octavio Paz. Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo. Y también puedo verme... ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya. Y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Salvador Elizondo, el grafógrafo